Lo que tenemos aquí es el Pedal Baby 100 de Orange. Es una etapa de potencia hecha específica para pedales, pedaleras y multi-efectos, lo que te permite es llevar tu sonido de tu pedalera, conectarlo a este ampli y poder enchufarlo a cualquier cabezal y vas a tener tu sonido en un segundo. Es muy ligero, solo pesa 3 kilos y tiene una salida de 8 y una salida de 16 ohmios para poder conectarlo a casi cualquier cabina. Para ser Orange le han tenido que dar su toque propio y tiene su EQ tan clásico que todos conocemos de esta marca, de graves, agudos y de aquí disponemos del volumen. Nada, este es el Pedal Baby 100 de Orange. Ahora voy a enseñar cómo utilizaría yo con mi pedalera el Pedal Baby. Siempre tendría un preamp encendido, y aquí vais a escuchar lo que es el preamp con Spring Reverb. El preampli da un poco de color y entonces llega, llega a comprimir antes el ampli para, para tener más ganancia también. Aquí vamos a utilizar ahora lo que va a ser un envelope filter. Un delay. Y vamos ahora a un sonido más cañero con un overdrive.